Buenas noches a todos, bienvenidos a los Miércoles de Renacer. Estamos muy contentos de haber iniciado este viaje, de, de ir contando poco a poco los cuales han sido los tres bloques estos que nos han transmitido los maestros Lu Chen Dao y Ling Ming, la maestra Ling Ming. Y entonces, bueno, hoy quería empezar a hacer un repasito así, eh, simplemente muy a vuelo de pájaro, diciendo que el primer bloque, en el primer bloque nos habíamos empezado a enterar de que el ser humano puede funcionar con dos sistemas. Uno es el sistema, digamos, del de pensamiento, el, el sistema común con el que funcionamos siempre, pero hay un, otro sistema, que cuando nos cuentan que existe, que cuando, nos, cuando aprendemos que existe y, cuando, y, y muchas veces espontáneamente durante nuestra vida conectamos con algo profundo en el interior, ¿m? aparece. Y ese es el sistema, el sistema del ser verdadero. ¿m? Entonces, estos dos sistemas, en el primer bloque nos enteramos de que estos dos sistemas podemos empezar a vivirlos, ¿eh? a darnos cuenta de ellos y sobre todo desde el sistema de lo que es la conciencia natural empezar a ver que hay muchas cosas de ese sistema de pensamiento que nos están generando sufrimiento, dolor, preocupaciones, angustias... ¿eh? Entonces, en ese primer bloque, si conseguíamos integrar esas, esa, esa nueva idea, esa, esa nueva percepción de lo que es la vida, íbamos a realmente haber dado un gran cambio simplemente con el, el primer mes de aprendizaje, con estos maestros Lu Chen Dao y Ling Ming. En el segundo mes empezamos a adquirir hábitos nuevos que tienen que ver con el segundo sistema de pensamiento o que en realidad con ese, que es el sistema más natural, el sistema del ser verdadero, digamos, el sistema de funcionamiento que va más allá del pensamiento corriente. Y ese sistema nos empieza a mostrar una realidad que es diferente a la que conocemos y con la que hemos convivido. Nosotros creemos que por las mañanas nos miramos al espejo, nos peinamos, nos arreglamos, nos hemos duchado, estamos perfectos y eso es lo que somos. Ese cuerpo físico, esas ideas, esos proyectos, esas cosas, esa pareja, esos hijos, ese coche, esa casa, esas cosas que tenemos, ese ser importantes o ser unos fracasados, eso creemos que somos nosotros. Hasta que se, desve se desvela la existencia de, otros, de otro sistema. Y cuando empezamos con ese otro sistema, empezamos a adquirir en el segundo bloque los hábitos nuevos de ese sistema. Y ese sistema se activa cuando cerramos los ojos y venimos al interior y empezamos a escuchar, sentir y observar ¿eh? todo el interior y darnos cuenta de que el cuerpo que creíamos que era un cuerpo físico empieza a ser un cuerpo de espacio, de espacio que tiene capacidad de expandirse, que tiene capacidad de en esa expansión hacer que toda la estructura empiece a vibrar en un sentido armonioso y ese cuerpo empieza a generar más espacio, y ese espacio empieza a traer a nuestra vida la palabra relajación. Empezamos a estar, como decía, en ese segundo mes, entrando a nuestro interior, y este es un nuevo hábito que desarrollamos en el bloque 2 de Renacer, empezamos a darnos cuenta que el cuerpo es un cuerpo de espacio, es un cuerpo vacío y ese cuerpo de espacio al ser observado empieza en un proceso de expansión tal que ese cuerpo empieza a difuminarse en el universo, a difuminarse en la naturaleza, en nuestro entorno, en el universo, a fundirse con el cielo, a fundirse con la tierra, a fundirse con toda la naturaleza. Y en ese proceso de reconexión con su origen, ese chi puro, universal, ese cuerpo empieza a sanar. Entonces, en ese segundo bloque desarrollamos esa capacidad. Y en el tercer bloque eh, entramos en otro aspecto. Cuando desarrollamos la sensación de que el cuerpo es chi, empezamos a practicar ese, esa experiencia del chi, abriendo y cerrando, empezamos a hacer que el chi corporal se haga más fino y entre en expansión, como decíamos, con ese chi universal y traer a la vez el chi universal hacia el interior, puesto que el chi sigue a, esa, a ese observador, a eso que escucha, a eso que siente, a esa conciencia que se empieza a dar cuenta de sí misma. Y entonces, así vamos recuperando esos niveles de chi. Y en ese proceso empezamos a comprender que si el cuerpo de chi, el cuerpo de espacio, fluye, todos los niveles de salud se empiezan a restablecer y cualquier otra expresión, como por ejemplo un tumor, un dolor, una sensación de tensión, todo eso lo catalogamos como chi, ¿eh? la sustancia mínima que constituye todo lo que existe en el universo, lo que se ve y lo que no se ve. Y, entonces, así se da todo el proceso de sanación. Los bloqueos a nivel físico, a, haciendo abrir y cerrar, ¿eh? al llenarnos de chi y dejarlo fluir, se liberan y rápidamente, pues, vamos curando enfermedades. Pero nos damos cuenta también que, algunos procesos de enfermar, juntábamos chi ¿eh? y mejorábamos, casi parecía que nos curábamos, pero al poco tiempo se volvían a repetir los mismos procesos de bloqueos o aparecían nuevos procesos. Y entonces aquí los maestros nos decían que cuando sucedía eso, seguramente estaba involucrado el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmune, y estos tenían directa relación con el sistema del subconsciente. Muy bien, entonces así entrábamos en que algunos procesos de enfermar no eran tan fáciles de solventar desde el nivel del chi sino que necesitaban una profundización de ir a la raíz a través de llegar al subconsciente y empezar a limpiar el subconsciente. Entonces nos mostraban un esquemita como este, que está hecho ahora muy manual, donde se veía que había tres capas en el sistema de lo que es la conciencia, ¿no? que era una capa más superficial, ¿eh? que es la conciencia superficial, una capa más profunda, que sería la segunda capa, que es la capa del subconsciente, y una más profunda, que sería la capa del ser verdadero. Ese ser verdadero es a lo que accedemos a través de Chinen Chikung cuando trabajamos en los niveles de la conciencia, ¿eh? y vamos profundizando en lo que es observar, escuchar y sentir. Poco a poco nos entramos en el sistema del ser verdadero, y entonces entramos a limpiar todo lo que es los niveles más profundos de ese subconsciente. Y este aquí que nos contaban que ese subconsciente está directamente relacionado con esos tres sistemas nervioso, endocrino e inmune y a la vez estos sistemas cuando están alterados actúan sobre el sistema circulatorio, sobre el sistema respiratorio, sobre el sistema digestivo, alterando todas las funciones de los órganos, las células e incluso alterando y estresando los niveles del ADN. Así que es fundamental para entrar a un nivel profundo de sanación actuar desde el sistema más profundo que existe, que es el ser verdadero. Desde ese ser verdadero, donde no hay juicio, donde no hay una catalogación de bueno o de malo, entrar en esa en esa observación, en esa profundidad, en ese cuerpo de Chi y finalmente entrar en el, lo, lo más verdadero de nosotros, lo más verdadero de nosotros se manifiesta cuando en ese proceso de empezar a relajarnos, a expandir, a fundirnos con cielo, a fundirnos con tierra, llegamos a fundirnos con el universo. Llegamos a fundirnos con el campo de conciencia de Chinen Chikung, con los grandes maestros y con todos nosotros, con cada uno que está enviando buena información. Bueno, cuando estamos en ese ser verdadero, es cuando estamos en, esa, en ese estado que realmente puede sanar de forma automática todos los procesos de estancamiento. Y de ahí viene la meditación de no hacer nada, de cuando estamos en ese estado poder entrar a contemplar lo que suceda, entregarnos completamente al universo, soltar nuestras viejas costumbres de querer controlarlo todo y permitir que en esa completud que, en la que estamos descansando relajándonos y abriéndonos, confiemos en la sabiduría del universo y permitamos que en esa respiración integrada con todo, todo vuelva a entrar en un proceso de orden, armonía y paz de una gran confianza. Muy bien. En, el, en este tercer bloque los maestros nos, de, nos decían, bueno, vamos a empezar moviendo el cuerpo. Entonces vamos a hacer un movimiento del cuerpo eh, de unos minutos, unos 20 minutos, por ahí. Y después de ello vamos a sumergirnos en el disfrute de lo que es confiar completamente, abrirse completamente, sentirnos corazón a corazón, que multiplicamos y amplificamos nuestras confianzas y tu confianza hace que mi confianza sea mayor y tu buena información hace que la mía se expanda y siento toda la buena información de cada uno de vosotros y sé que mi buena información está en cada uno de ustedes y todo eso sostenido por el, el universo inmenso que en ese momento ya es todo ser verdadero, toda, todo universo consciente, todo universo Puro, fino, armonioso y transformador. Y en todo eso, el corazón del doctor Pang Ming, emitiendo luz, emitiendo amor, emitiendo confianza en que la humanidad que habita en cada uno está ahora dando un salto y nos llena de alegría y de emoción. Por eso muchas gracias a todos por estar aquí. Con Joan Linton. Nos ponemos de pie. Primero vamos a empezar con una práctica que no dieron los maestros, pero que es podría ser una previa práctica a disfrutar. Y vamos a ponernos en posición erguida, simplemente erguida, erguida, erguida. Y vamos a elevar bien la coronilla, retraer el mentón, relajar los hombros, permitir que los hombros en su pozo caiga profundo hacia el fondo del tantien, sentir los brazos colgando naturalmente Sentir la columna sostenida desde Paihui, Paihui sostenido desde el inmenso universo. Respira suavemente y siente como el coxis, es como una plomada que va, que cuelga. Y la columna vertebral, la zona lumbar, va hacia atrás. Siente el ombligo. Tu chi, empuja un poquito hacia adentro, siente el chi en el abdomen, en el tantien inferior, el chi, lo sutil, empuja la zona lumbar, siente la sonrisa interior que hay en cada palabra y siente la conexión como nos llena de alegría. Ahora siente tu cadera y tus pies, tus pies apoyados y fundiéndose con la tierra. Y tus pies saben del chi de la tierra y aman la tierra y aman el universo bajo la tierra. Y todos tus dedos quieren conectar con ese chi. Siente ahora tu cabeza cabeza es muy alta, muy lejana, muy arriba, abierta, está la puerta del cielo en la línea media, toda la cabeza en su línea central como un gran óvalo se abre, se abre la fontanela posterior. Siente como ahora tu visión está en el interior y tus ojos, tus globos oculares están muy relajados, las cejas se expanden y en el interior de Jin Tan hay una sonrisa y Jin Tan se funde con el centro de la cabeza, con el palacio hermoso, de la conciencia pura sientes por detrás la zona occipital yu es un gran fluir de chi que llega al centro y siente como todo se relaja siente como todo tu cuerpo está sostenido así como el universo se autosostiene y ahora Siente, Pai, Hui, un poquito más arriba, migmen claramente hacia atrás y vamos a empezar a bajar y subir las rodillas. Esto es shaker en inglés. Ahora estamos muy dentro, ya sentimos el océano de chi. Sentimos que el peso del cuerpo de Chi está en la parte anterior, de los pies. Y así conseguimos que se distribuya de forma homogénea. Sentimos Chuang que sonríe, el Chi de la tierra sonriendo y subiendo. Sentimos el Chi del cielo sonriendo y entrando, por la cabeza grande de chi y a la vez el pecho se relaja, la espalda se redondea y todo sonríe. Realmente celebramos disfrutar la vida, disfrutar el cuerpo verdadero, el cuerpo de chi. Y mientras vamos vibrando, el suelo del periné, el suelo del abdomen, el suelo de la pelvis, el periné, se cierra, huiyin, por delante del ano y por detrás de la puerta de la vagina, huiyin, el centro tendinoso del periné, conecta con lo más alto, Pai hui, Hay una sonrisa en la cara, los labios unidos, la lengua en el paladar, la sonrisa en la cara abre las puertas y ventanas del cuerpo y siente la vibración. Arriba, abajo, arriba, abajo, todas las células del cuerpo se convierten en chi. Arriba abajo, arriba abajo. Todo el cuerpo se hace de espacio. Arriba abajo, arriba abajo. Todos los problemas se desvanecen. Todos los vasos más pequeños del cuerpo. Todos los nervios más pequeños del cuerpo. Todo. Se ilumina. Todo se expande. Todo se abre. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Más rápido. Estoy profundamente en el interior. Y de repente me detengo. Permite que todo el cuerpo de espacio sea grande. Sientes todo el cuerpo de espacio. El espacio se hace aún mayor y mayor. Puedes sentir que todo el cuerpo está en el océano de chi flotando. Todo el cuerpo es espacio, fluyendo. Suavemente balanceamos el espacio dentro del gran espacio. El gran espacio nos sostiene. Sentimos el campo, sentimos el gran universo. No es que seamos parte, es que somos todo eso. Rápidamente entramos en el interior de nuestra cabeza, observamos todo el cuerpo despacio, el cuello, los brazos y hombros. El pecho y la espalda alta. Cuán grandes son. Qué inmensos. Escuchamos ese cuerpo de espacio y se expande más. Y ahora sentimos que podemos estar en cada célula y cada célula se transforma en espacio. Sentimos que somos el ADN y danzamos en su hélice y se distiende. Sentimos que somos todos los órganos internos que se expanden. Sentimos que somos todo el abdomen y la columna vertebral, la espalda alta y la espalda baja, y se relajan, se expanden, flotan. Todo es un gran espacio a través de las piernas que son espacio. El espacio inmenso se hace más profundo. Sientes claramente que todo es un espacio continuado. Que todo es un continuum. Y sientes... Te das cuenta que este es el estado natural del cuerpo, del cuerpo de Chi. Respiras en ese cuerpo de Chi. Ese cuerpo de Chi respira. Y suavemente. Elevamos las manos sosteniendo al chi. Las ponemos frente al cuerpo, las palmas enfrentadas, y vamos a sentir que toda la totalidad abre desde el centro. Desde la línea media que va entre Pai Hui y Hui Yin se expande por completo, se funde en el universo. Aligeramos todas nuestras rémoras, cargas, todo eso que creíamos que éramos, lo soltamos y Reunimos toda la información original de nuestras vidas, toda la información más pura y el chi más puro, universal, responde a nuestro mayor anhelo. Ser quienes realmente somos. ¡Gaurir! Todo lo que no somos se diluye, desaparece. Todo lo que nos pesa, lo que nos agobia, lo que está bloqueado en nuestras emociones, lo que estaba bloqueado en nuestros pensamientos, lo que estaba bloqueado en nuestro cuerpo físico, en el cuerpo de Chi, ya no está. Cerró. Puedes sentir como tu conciencia de alto nivel, muy natural, está feliz, muy natural, vibra en la información original de amor universal. Oh, Somos el centro del universo. En el estado de Chi, somos libres. Desaparece cualquier temor, cualquier anclaje. Ahora, en el momento presente, lo que sueñas ya está realizado. Si, Siam Chi, Chen. Si, Ahora somos uno. Ábrimos. Estamos abriendo y cerrando desde ese cuerpo de Chi, desde ese ser de Chi, desde ese ser universo. Somos el centro del universo realmente. Y ahora suavemente podemos sentir el fluir del Chi puro en la totalidad de nuestro cuerpo universal. Llevamos el peso de ese cuerpo de Chi a los talones, a las puntas y cerramos talones. A los talones y deslizando, disfrutando del Chi, cerramos puntas a las puntas y culminamos unificando las piernas y los pies como un gran canal y suavemente pensamos elevar el chi y el cuerpo de chi vacío mas no vacío Juan Juan Ju, ju. Cung, cung, tan, tan eleva los brazos del universo por encima de la cabeza más y más el cuerpo de chi se puede estirar infinitamente pajó y subir infinitamente el mentón retraerse el mentón de chi, liberar toda la zona cervical, el coxis, bajar, huillín, elevarse, migmen, hacia atrás y sentir que de todas direcciones confluye. La conciencia está en el interior, escuchando, observando, sintiendo como el Chi universal, viene al llamado de la apertura interior. Y vertemos, vertemos relajando hombros y codos, desde la cabeza de Chi abierta hasta los pies de Chi abiertos, a través de la cabeza de Chi, el cerebro de Chi, las células, los sentidos, profundo, muy relajados, sin ningún tipo de presión, relaja, tantien en alto, todo muy en paz, muy saludable y abundante. en medio, Tantien bajo. Los dedos bajan y baja también el cuerpo que empieza a doblarse. Bajamos vamos, vertiendo, vertiendo, las rodillas se mantienen estiradas, son grandes canales de chi, las piernas un solo canal unificado, descansamos relajando cabeza y las manos de chi bajan y bajan y bajan y bajan infinito, conectan con el universo a todas las direcciones. Y elevan muy grande las manos en los bordes del universo, elevan el chi y conectamos con todo el canal medio delante de la columna, dentro de las médulas, espinal, cerebral y vamos elevando todas las direcciones de chi puro universal confluyen en una unidad, siente, escucha, disfruta, somos el centro del universo, eres el centro del universo, vertemos, somos uno y a la vez, somos todos y a la vez viertes a través de tu cabeza, todos profundamente conectados, todos estamos en un gran nivel de profundidad y en un alto nivel de práctica, disfrutando de nuestro... Estado de Chikung, Tanti en medio, Tanti en bajo, profundo, sin esforzar la mente, sin esforzar el cuerpo, lo plegamos el cuerpo de Chi, dejamos de lado cualquier recuerdo que venga del cuerpo, del viejo hábito del cuerpo físico. Todo es cuerpo de chi. Cualquier tensión, cualquier dolor, es solo chi. Recuérdatelo por favor. Repítelo todo el tiempo. Manos al infinito. Cabeza relajada. Elevamos el chi. Muy grande. Muy inmenso es el propio universo elevando el chi. Pasa a través de todo el canal central, pero abarca todos los sin límites del universo. A la vez reunimos y unificamos todo el chi de todas las direcciones y todo el chi en unicidad se funde en el gran canal central, relajamos hombros y codos, vertemos de modo que las palmas están sobre la cabeza y luego pasan por el frente, pero las manos de chi van por dentro y todo el cuerpo es de chi. Observas, escuchas y sientes. Y la conciencia ilumina cada espacio que se hace más y más brillante. Todo el cuerpo se hace conciencia. Shin-Chi-Shen. Entonces tenemos... Frente al tantier y relajamos los brazos ambos lados del cuerpo, observamos la totalidad, sentimos que piernas, brazos y columna, torso, abdomen, cuello y cabeza están en todo el universo expandidos. Suavemente elevamos los brazos por el frente, los brazos junto a las orejas, estiramos. Y vamos ahora a doblar el cuerpo y, y arquear la espalda. Vamos a bajar las manos, la cabeza. Va y va bajando y las cervicales una a una se van lanzando al vacío. Se llevan a las dorsales una a una, los brazos siguen pegados a las orejas. Las dorsales, la 12 se lleva a la primera lumbar y una a una baja todo el cuerpo profundamente de chi. Las manos llegan delante de los pies en el suelo de chi, y el suelo de chi está donde tus manos llegan. Suavemente presionamos y abrimos toda la zona del tantien bajo y la zona sacroilíaca, llevando la frente a las rodillas. Uno. Y luego la columna se expande. Dos, frente hacia las rodillas. Se liberan los miembros inferiores, circula el chi abundante. Tres. El chi, el espacio, se hace muy grande en el tantien. Mi va hacia arriba. El cuerpo gira hacia la izquierda, el torso, las manos sobre el suelo de chi, la frente hacia las rodillas, uno, todo el cuerpo es de chi, vacío más no vacío, no hagas ningún tipo de fuerza física, dos, Disfruta y relájate. Tres. Mikmen sube. Damos la información de ir al centro y luego a la derecha. bajamos Manos sobre el suelo de Chi. Frente hacia las rodillas. Uno. Relaja, sonrisa interior, disfruta. Dos. El cuerpo de chi es inmensamente flexible. Tres. Milmen arriba. El cuerpo hacia adelante. Las manos llevan el chi hacia atrás. Baja Mi men. los dedos de Chi se funden con los tendones de Chi y masajean, llevamos la frente hacia las rodillas para liberar todos los espacios intervertebrales lumbares y de las articulaciones sacroilíacas y hacer más espacio en el tantien inferior y liberar toda la circulación de las piernas, uno, libera la columna, Al soltar suavemente todo ese océano de Chi, dos, todo el océano de Chi te sostiene, el universo se auto sostiene, tres, Suavemente relajamos las manos, traemos el chi hacia el frente, brazos en las orejas, y suavemente bajamos el coxis. relajamos rodillas y sentimos como el mismo chi va subiendo por la columna lumbar, torácica, cervical. Médula cerebral, ondeamos, mecemos el cuerpo, respiramos a gusto. No pienses cómo respirar, respira a gusto. Acabas de nacer, así que ahora abrimos suavemente, girando brazos y enfrentando las palmas. Abrimos hacia atrás los brazos, los hombros se relajan y el cuerpo se arquea mientras el mentón se retrae, y se eleva y va un poco hacia atrás, la cabeza un poco hacia atrás. Y ahora siente toda la columna de chi, siente que te sostienen de las manos, que todo el océano de chi te sostiene y que la fuerza del chi de tu columna de agua de chi, está abriendo todo el en la línea media anterior, para que circule todo el amor a través de ella, para que se limpie completamente. Hay una sonrisa libre en la cara, hay una sonrisa de determinación y hay una sonrisa de sorpresa. El cuerpo de Chi es maravilloso. Eleva Paihoi. Coxis abajo. Retrae mentón. Los brazos suben. Estiramos. Estiramos. No eres tú el de siempre. No soy yo la de siempre. Somos seres de universo. Fundiéndonos en una gran transformación, celebrando la vida viva. Vertemos el chi, relajando hombros y codos. Toda la cabeza se ilumina. El cuello se ilumina, todo el pecho y la espalda se ilumina, todo está en paz, todo está completamente bien, completamente saludable, los órganos internos están llenos de chi. Todas las funciones se cumplen de forma maravillosa. Todo está en armonía. Cubrimos ahora reuniendo el chi de todas las direcciones y considerando nuestro cuerpo de completud universal. Reunimos el chi en el tantien bajo respiramos Ahora hemos abierto todos los espacios del cuerpo Todo el cuerpo de chi es inmenso, y el chi puro universal fluye en él de forma profunda. Así como la buena información se queda en el recuerdo del agua, Así, la buena información se queda en las aguas de nuestro cuerpo. Se queda y la repetimos una y otra vez. Todo nuestro cuerpo de agua de Chi mantiene esa información. Esa información se hace más y más abundante y nuestro cuerpo físico empieza a florecer, a cambiar y a hacerse cada día más saludable. Inhalamos profundo y sin perder el estado, vamos a mover un poquito los hombros, girándolos, separando los pies, mover los dedos de los pies y de las manos, y entreabriendo un poquito los ojos, vamos despacio a sentar. Continuamos en nuestro interior, los ojos se cierran, observamos, escuchamos y sentimos el centro de la cabeza, Desde el centro de la cabeza, observamos la coronilla, Pai Hui, se eleva y sentimos que el propio infinito universo la sostiene hacia arriba Muy relajadamente retraemos el mentón dándonos cuenta de que la zona cervical se libera. Damos la información de que todas las puertas y ventanas se abren abrimos el entrecejo y yin-tan, la zona occipital y verás ahora que tu intención sea más fina que tu intención sea más suave, descansa, por favor, simplemente es como al escuchar mis palabras, sin que pasen por el filtro de tu pensamiento. Algo repitiera esa información y tú observas cómo se realiza. Eso es relajar la intención. Un poco más, relaja un poco más. Mucho mejor. Siente que toda la parte alta de la cabeza se relaja, naturalmente abierta, no hagas ningún esfuerzo, eso, confía. Siente todo el centro y toda la cabeza muy expandida. Todo se transforma en espacio. La cabeza se hace grande como todo el gran vacío del universo. Y de repente... Todo entra en un profundo descanso. ¿Escucha? No se oye nada. Todo parece estar vacío en el centro de la cabeza. Todo está en calma. Ahora escuchamos, observamos y sentimos nuestro corazón. Dentro. Nos metemos dentro. Todo el corazón se convierte en espacio inmenso. Todo respira. De repente, la mente está escuchando al corazón siempre se da que el corazón escucha siempre a la mente pero ahora es la mente que está escuchando al corazón y ahora el corazón y la mente están muy serenos, el corazón se escucha, late, pero en lo profundo todo es silencio, nada, vacío, mas no vacío. Ahora estamos usando estas habilidades especiales. Estos nuevos hábitos que aprendimos en el módulo 2 de renacer. Ahora, cuando el corazón se tranquiliza, se serena y se calma, Todos los órganos se relajan. Todos los órganos descansan. Seguimos yendo a través y sabemos que todos los sistemas se están relajando. Vamos a través. Sabemos que el corazón y los riñones son los padres de todos los otros órganos. Cuando los padres están en armonía, todos los otros órganos pueden al fin descansar, curarse. Recuperar su energía. ¿Cómo podemos hacer para que el corazón se encuentre con los riñones? Ahora para ello vamos a empezar a observar la respiración. Y vamos a empezar a observar el diafragma. Cuando inhalamos, cuando inhalamos, el chi del corazón y de los pulmones baja a través del diafragma y va directo a Mik o sea, conecta con la energía de los riñones y se fusiona. Cuando exhalamos, lo hacemos naturalmente. Ahora observamos. Con esa información, escuchamos. Cuando inhalamos, el chi de los pulmones y el corazón se relaja, baja y va a lo profundo de mi Va y conecta y se funde con la energía de los riñones y esto permite que todos los órganos internos Entren en profunda armonía. En esa profunda armonía ahora puedes darte cuenta y al inhalar también el chipuro universal confluye hacia mi y al exhalar cualquier problema bloqueo o información limitante se transforma en chipuro se funde en el universo Ahora te das cuenta de que estás en un estado en el cual estás muy relajado, muy en paz. Estás descansando, descansando profundamente y estás confiando profundamente. En el universo. De pronto, todo el cuerpo es una continuidad. Todo el cuerpo es una totalidad, una completud. Sientes el chi puro universal ahora. Es un chi puro que se da cuenta, que es consciente, que se da cuenta de sí mismo porque todo es conciencia, conciencia autoconsciente. Y la respiración se hace más sutil, más fina, se hace esa respiración universal. En esta armonía observas todo el centro de la cabeza, y sientes y el entrecejo, yu chen, la zona occipital, se empiezan a alejar y alejar, sientes cuán infinito es el espacio universal de la cabeza de universo. Siente qué profundo descanso hay en cada célula que se expande y se expande en el universo cada célula cerebral cada hebra del ADN y al expandirse suelta toda la información limitante y recupera su información original y recibe información pura de salud de amor universal, de alegría, de felicidad, de armonía. Vas a través del cuello y así el cuello se expande. Todo se convierte en un gran espacio de armonía. Todo el chi se hace uniforme, homogéneo y todo se intercambia. Al fin estamos en paz con las leyes del universo y al fin las conocemos. Seguimos bajando a través de los brazos del universo y todo es fluidez, armonía, ligereza y salud. En esta continuidad y en este ritmo natural, todo entra en su estado natural de descanso y vamos a través del pecho y la espalda alta y sentimos el centro energético sanchón expandiéndose y se enfrenta con la espalda, Shen Chu, no importa que no sepas dónde están, la espalda y el pecho se alejan infinito, infinito en el universo, cada órgano interno se expande, siente cuán inmenso eres. Y así vamos al abdomen, tuchi, enfrentando, reflejando, mi se expanden, se alejan. Todo el espacio es cada vez más grande. Parece vacío pero es puro Chi, Juan Juan ju, ju, Hu Chi, Yuan Chi, universal. Siente desde el interior de ese inmenso cuerpo, observas, escuchas las inmensas y largas piernas de vacío, espacio de chi. Enormes y muy largas, se alejan infinitamente. Ahora todo es un gran, inmenso cuerpo de chi universal. en ese inmenso vacío en el universo. ¿Quién eres? Te das cuenta que no eres tus pensamientos, no eres tus emociones, no eres las cosas materiales. Todo eso corresponde al viejo sistema, ahora, ahora, en este sistema, en este gran disfrute, en este gran descanso. ¿Quién eres? ¿Qué eres? Eres Universo. Eres universo inmensamente saludable, inmensamente en paz, inmensamente fluido. Y ahora todo se mueve y se intercambia y fluye. Eres el ser verdadero. Y en este estado no hay juicios, no hay bueno, no hay malo. Así que solo observas, escuchas, pero no hay nada parecido a querer controlar algo. Ahora estamos en la meditación de no hacer nada. A algunas personas te surge algún pensamiento, solo obsérvalo desde el ser verdadero. No te involucras con ese pensamiento, los ves pasar, son algo natural. La propia naturaleza de la conciencia humana genera pensamientos. Déjalos, déjalos fluir. A algunas personas les surgen imágenes o escenas. Emociones, todas provienen del pasado. Todo eso que se mueve necesita fluir para transformarse, para limpiarse. Relaja. Desde el ser verdadero, la confianza es muy grande. Todo lo que sale ahora y fluye se disuelve en el gran universo. Y al gran universo limpia todo. Durmiendo sin dormir, en este estado de completa relajación, sentimos el descanso de no querer controlar nada. Permitimos que cualquier sensación se transforme en chi, que es lo que es. Cualquier tensión, recuérdatelo, solo es chi. Cualquier sensación, Surge de un pensamiento y todo es chi. Y he aprendido que todo en el universo es chi. Que todo el chi fluye y se transforma continuamente. Desde el ser verdadero no juzgo desde el ser verdadero, no controlo, pero es algo natural, no es un estado mental. Puedes sentir esa realidad en tu interior, nada te hace falta porque eres un ser completo. Un ser de universo. Y en ese estado, el ser verdadero envía la información. Todo mi cuerpo está completamente saludable. Todo mi cuerpo es una completud abundante en chi. Junyo en chi, mi mejor amigo, está disponible cada vez que lo necesito. Y cada vez que algo me sucede, recuerdo, todo es chi. Hon mejor amigo, ya está en mí. Todo se transforma. Disfrutamos un minuto de silencio, observando, escuchando y sintiendo. En la meditación de no hacer nada. Desde el ser verdadero. Entro en un proceso profundo de disfrute, de relajación, de descanso, que se expande a cada átomo, a cada cuánto, a cada molécula, a cada célula, a todo el ADN. Uy, se llama en chino. De vez en cuando vuelvo a la respiración y observo el diafragma. Y recuerdo, yo no soy esos pensamientos y tampoco los juzgo. Puede aparecer alguna etapa, alguna imagen de mi vida, pero no soy, eso es pasado. Así que lo suelto completamente, con la sonrisa interior, sin juicio con la completa confianza de que todo lo que se mueve se limpia. La gran fuente universal que soy la está limpiando muy... muy suavemente todo se hace muy suave fino y el chi se hace muy sutil la energía congénita, despierta, ese chi puro del de, palacio interior de Mikmen, Mikmen y Chao. Y todo por sí mismo se reorganiza. Como los bebés en el vientre materno, ahora estamos en la matriz universal, un cuerpo nuevo, una perspectiva de la vida completamente nueva. Una nueva cultura humana. Es posible. Muy bien. Ahora poco a poco. Vamos. Guardando las nuevas memorias en el nuevo sistema del ser verdadero. Toda la nueva información. Entra profundo a vibrar. Siente como cada célula está completamente feliz. Respiramos, movemos despacio el cuerpo, regresamos poco a poco. Redondeamos hombros, movemos dedos de pies, dedos de manos, tobillos, rodillas, acariciamos. Giramos los globos oculares, entreabrimos los ojos, los cerramos, ondeamos la columna vertebral. Mm. Suaves, nuevos. Contamos las manos y llevamos todo ese y esa buena información a la cara. Todo ese chi, esa buena información al cuero cabelludo, acariciamos profundamente los dedos de chin, penetran, masajeamos suavemente los oídos de esta manera, las orejas y los oídos, pasamos las manos por el cuello. Desaparece algún resto de tensión y por los hombros desaparece cualquier resto de tensión que solo es chi. Lo quitamos de los brazos, del pecho, de la espalda, en la cadera, en las piernas, pies. Muy bien. Abrimos los ojos, nos encontramos, nos sentimos a todos, nos agradecemos a todos.